Impecable el piso Tiene un par de detalles ahí Pero nada Este es el famoso parante finito Este piso está reparado Esta parte de Agatín Beca. El famoso Rambler Claro, nada más que tiene motor 10 Ajá, ¿cuatro cilindros? Sí, cuatro cilindros, el Bower Rarísimo este motor 52 HP, no, vos sé, yo que compro el motor Pero debe ser hermoso, o sea, pensé, raro, pero Pensé que era una mierda, pero después me dijeron que no era un su suave Sí, no, esto no se rompen No se rompe más No, eso no Encima Aparte tapa fundición Tiene dirección hidráulica, freno disco oh. Por eso yo me, como que no sabía si venderlo o no, no, no estaba y este lo desarme yo ahí para deshacerle un par de cosas y son asientos, son sillones. Es otra cosa. ¿eh? Salito este papi.